En el Estado de Puebla, entre 2020 y 2022 se han cometido nueve crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBTI. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, organizaciones y colectivos acompañados de regidores de la coalición Juntos Haremos Historia exigieron un freno a la discriminación y la violencia en contra de las personas no binarias, así como políticas públicas para impulsar este sector de la población. En las primeras horas de enero... Se registró el primer crimen de odio en Puebla, cometido en un fraccionamiento en la capital. Contra un hombre de 61 años de edad de la comunidad LGBT. En Puebla ocupamos el cuarto lugar en casos de crímenes de odio, contra la población LGBTQ y más. Hoy en día, contamos con la unidad especializada de investigación de delitos contra la comunidad LGBT de la Fiscalía del Estado. Y pues, si están enterados hoy en día, hoy se ganó, se ganó ya el primer caso de juicio de la comunidad LGBT, que se sentenció a los presuntos culpables con 14 años de prisión. La chica era de Tehuacán, o es de Tehuacán, y ganamos el primer caso en la, en la Fiscalía especializada Pero falta mucho por hacer. El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que Puebla ya no es una sociedad conservadora y resaltó la importancia de visibilizar la discriminación que aún existe hacia la comunidad LGBTIQ. Por eso es importante visibilizarlo, por eso es importante volver a dejar claro de qué se trata esta lucha y por eso es preciso volver a especificarles ¿Cuánto ha avanzado Puebla? Porque se acabó el mito de que Puebla es una ciudad de derecha, Puebla es una ciudad progresista, Puebla es una ciudad de vanguardia y Puebla sigue exigiendo que esos derechos se respeten y que respetemos a la comunidad y que los acompañemos en su lucha. Además, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en crímenes de odio en contra de personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ y la mayoría de las víctimas son mujeres trans y homosexuales.